Buenos días, vamos a dar comienzo a este ciclo de seminarios de política criminal, derechos humanos y sistema penal, que como sabéis eh, llevamos haciendo a lo largo de los últimos años aquí en la facultad y bueno es una excusa para que puedan venir expertos expertas en distintas materias relacionadas con el derecho penal y en esta ocasión aprovechando la reciente sentencia del procés. ...pues he asaltado a mi compañero y amigo Antonio Jabato... ...que es compañero en la Facultad de Derecho en Valladolid... ...y además estuvo muchos años dando clase aquí en Segovia... ...así que es un poco invitarle a su casa... ...y bueno pues he aprovechado que él es un experto... ...en delito de sedición, de rebelión... ...que había estudiado el caso desde el inicio... ...y que se ha estudiado para nosotros la sentencia... ...para que pudiera venir aquí a, a explicárnoslo y bueno, pues a compartir este espacio e inaugurar de alguna manera este ciclo de seminarios. El profesor Jabato es profesor titular y, bueno, pues como les decía, trabaja en, en la Facultad de Derecho, allí en, en Valladolid, y bueno, pues, pues aquí te dejo el espacio. Muchas gracias, Antonio. Bueno, primero, buenos días a todos y en primer lugar agradecer a la organizadora del seminario, eh, la profesora Tapia Ballesteros, por su amable invitación y también por sus amables eh, palabras. Y luego también mostrar mi satisfacción de estar de nuevo, como ya anticipado, en este centro, en el que estuve casi 15 años dando clase y poder reencontrarme con viejos eh, compañeras eh, y amigas y amigos. Eh, abordamos en este seminario el análisis de los aspectos más relevantes de la sentencia del proceso sentencia del Tribunal Supremo 459-2019, eh, de 14 de octubre. Eh, una vez destacados los mismos, me van a permitir, dado que es un tema de actualidad, ya que se ha celebrado, lo conocen ustedes, la vista en Bélgica, en Bruselas, respecto a la eh, petición de entrega de Puigdemont, una vez destacados los aspectos, eh, me referiré brevemente, dado que es un tema de actualidad, como les digo, al tema de la eh, euroorden, la tramitación de la o orden para la entrega a las autoridades judiciales españolas del de, expresidente de la Generalitat, eh, Carles Puigdemont. La referida sentencia condena a los doce acusados, el vicepresidente del gobierno catalán, Junqueras, los consejeros del gobierno, la presidenta del Parlamento, Carmen Forcabel, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de un Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cusar, conocidos como los Jordis, por los delitos de sedición, malversación y desobediencia funcionaria. Y les asuelve por los delitos de rebelión y por los delitos de organización criminal. Las penas de prisión impuestas eh, van desde los 9 a los eh, 13 años, a lo que habría que sumar eh, las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para empleo cargo público y la pena de multa. Antes de entrar en el estudio de la sentencia, eh, procede a explicar eh, siquiera de manera somera en qué consisten cada uno de los delitos a los que han sido condenados los procesados, eh, refiriéndonos a, a su vez al delito de rebelión, delito porque le acusaba la fiscalía y la acusación particular, y del que ha resuelto, absuelto los procesados. El delito de rebelión se regula en el artículo 472 y siguientes del Código Penal. La conducta típica aparece descrita en el artículo 472 como el alzamiento público violento para determinados, para la consecución de determinados fines que aparecen numerados en este artículo 472. Imagínense ustedes, drogar, eh, se habla expresamente de derogar la Constitución, eh, impedir la celebración de elecciones, disolver las cortes generales las cortes autonómicas, declarar la independencia de la nación y sustraer eh, de la obediencia al gobierno a todo tipo de fuerza armada. Son precisamente estas dos modalidades de rebelión las que tienden a declarar la, la eh, eh, independencia de la nación y las que tienden a eh, sustraer de todo control a la fuerza armada, está pensando en los musos de escuadra, los que fueron objeto de acusación ante el Tribunal Supremo. Por su parte, la sedición aparece consagrada en los artículos 544 y siguientes del Código Penal. En el artículo 544 se nos dice que son reos de eh, sedición lo que sin estar comprendidos en el delito de rebelión se hacen pública y tumultuariamente eh, para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales eh, la aplicación de las leyes, el cumplimiento de acuerdos por los funcionarios eh, o eh, bien el ejercicio legítimo de sus funciones o el cumplimiento de resoluciones judiciales. Eh, el delito de sedición coincide con el delito de rebelión en que ambos eh, son delitos de masas vertebrados en torno a un alzamiento. Difieren, sin embargo, en el carácter violento de este, eh, que va a ser exigido en la rebelión, pero no en la sedición, se puede producir fuera de las vías legales. Difieren también los fines pretendidos en uno y otro delito, como pueden ustedes eh, colegir, el delito de rebelión, los fines son mucho más eh, prosopopéguidos, más grandilocuentes y los de la rebelión, mientras que los fines de la sedición son mucho más modestos. Eh. Y, Difieren también en las penas. ¿eh? Si cogen ustedes, la rebelión se pena con, eh, tiene un castigo mucho mayor que la sedición. Si cogen ustedes, pero el tope punitivo por arriba, la rebelión tiene una pena de 30 años, mientras que la sedición tiene una pena de 15 años. Finalmente, el bien jurídico protegido en la rebelión y en la sedición es distinto. En la rebelión sería el orden constitucional, mientras que en la sedición sería el orden público. Ahora bien, hay que puntualizar... Que la adscripción de la sedición a los delitos contra el orden público se produce solamente en el 1995 con la aprobación del Código Penal actual. Anteriormente, en el Código anterior y en, la, en nuestra tradición jurídico-penal, la sedición aparecía dentro de los delitos contra la seguridad interior del Estado, de ahí que se catalogara como una rebelión en pequeño o una rebelión de segundo grado. Eh, Mostradas las diferencias entre la rebelión y sedición, vamos a analizar eh, brevemente los elementos del delito de sedición, ¿eh? que nos va a servir precisamente para comprender el sentido de la sentencia. ¿eh? El delito de sedición se considera eh, un sujeto plurisubjetivo de convergencia. Es decir, tiene que tener, para los que son estudiantes de penal, un sujeto activo plural. ¿eh? Eh, tiene que ser cometido por una pluralidad de personas que tienen en la misma dirección. ¿eh? Eh, y este número de personas tiene que ser un número de personas considerable, ¿eh? Eh, no bastando a diferencia de lo que ocurre en las infracciones análogas, como ocurre en el derecho comparado, como puede ser en el derecho belga, la rebelión en la reunión, eh, dos personas, por ejemplo, en el derecho escocés, el moving and rioting, que sería el equivalente a la sedición, que es un delito del Common Law y la jurisprudencia en algún caso dice que exige tres. ¿eh? Por lo tanto, tiene que ser la sedición nuestra un número considerable de personas. ¿eh? Eh, en cuanto a la conducta típica de la sedición, consiste en un alzamiento público y tumultuario orientado a la consecución de algunas de las finalidades que les acabo de reseñar. Eh, la expresión público, la mayoría de la doctrina dice que significa abierto, esterilizado, perceptible, patente y manifiesto. Y tumultuario aludiría a la presencia de un motín, disturbio o alboroto por parte de una multitud de personas. Precisamente, eh, digamos, eh, al eh, eh, incluir eh, en la descripción típica el término tumultuario, eh, la mayoría de doctrina dice, eh, o, o esto, digamos, lleva a la mayoría de doctrina a sostener una interpretación restrictiva de la sedición. Eh, de tal forma que, como mínimo, la mayoría de doctrina con buen criterio, y luego, como verán, el Supremo sostiene esa tesis, como mínimo, eh, eh, aunque no haya violencia, tiene que haber siempre una abierta hostilidad una abierta hostilidad, es decir, conductas eh, como luego veremos, intimidatorias eh, etcétera, etcétera ¿eh? por tanto, yo creo que es la solución correcta, eh, no se puede cometer eh, una sedición si no existe un quantum, podríamos decir, de abierta hostilidad, intimidación, etcétera ¿eh? interpretación restrictiva ¿eh? Eh, del tipo en virtud de la interpretación que hace la doctrina del término tumultuario eh, de manera pacífica, seguimos con los elementos de la sedición, se los tiene que para que se colme el tipo no se exige que se materialicen los ...finalidades a las que alude el artículo 544. ¿eh? Eh, en este sentido, la doctrina eh, lo cataloca... ...de un delito de simple actividad y de resultado cortado. ¿eh? De esta forma, eh, se anticipan las barreras de la eh, punición... Mmm, ...y castigándose ¿eh? como sedición... ¿eh? ...aquel alzamiento eh, público violento con una cierta hostilidad... ...que tiende propende a conseguir alguna de las finalidades... ...sin que sea necesario que se consigan esas finalidades... De hecho, eh, como luego les expondré, en el cerco que se produce, la concentración de 40.000 personas el 20 de septiembre en la Consellería de Economía, eh, que están los Jordis y además ha sido un poco el eh, acto, el acontecimiento que ha llevado a su condena eh, por sedición, en este caso no se impidió el recurso, eh, perdón, el entrar en registro, se produjo, eh, lo que pasa es que se obstaculizó con una abierta hostilidad, etcétera, etcétera, con una intimidación, acuérdense ustedes, que tuvo que salir la Secretaría Judicial por un tejado, etcétera, etcétera. ¿eh? claro que se castiga se anticipa la regla de la protección y se castiga, podríamos decir, la simple actividad tumultuaria, violenta o eh, intimidatoria, eh, eh, transida por una determinada finalidad, en caso, básicamente, del proceso, la, el impedimento de una resolución judicial. Entrada y registro eh, el día 20 eh, y eh, el auto del tribunal, impedimento del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el día del referéndum, eh, que obligaba a la policía que hicieran todo lo posible para que no se celebrara el referéndum. Bueno, todo esto que les estoy contando, lo va, por eso me, lo, se lo, me, me estoy extendiendo, luego lo reproduce el Tribunal Supremo en sus fundamentos jurídicos. ¿eh? Eh, en cuanto a las penas, bueno, pues decirles, eh, ese, el artículo 545, que es el que establece las penas de sedición, establece, podríamos decir, tres jalones puntivos. En primer lugar, a los inductores de la sedición o a los jefes constituidos en autoridad se les castiga una pena de 10 a 15 años. En esta horquilla entran, porque son una autoridad, en virtud de que dispone el artículo 24.1 eh, del Código Penal, eh, Oriol Junqueras los consejeros que fueron condenados eh, eh, y la presidenta del Parlamento. Son autoridad y le castiga una pena, Yo ahora he hablado con los medios, efectivamente, muy dura, pero bueno, es como está, es decir, que tampoco luego haremos unas consideraciones, de 10 a 15 años. En cuanto a los jefes y los inductores de la sedición que no son autoridad, es el caso de los presidentes de las asociaciones eh, Omnium Cultural y Asociación Nacional de Cataluña, se le impone una pena de 8 a 10 eh, años. Y finalmente, el tercer jalón punitivo sería eh, los simples participantes que imponen una pena de 4 a 8 años de prisión. Adicionalmente, se impone este artículo 544 la pena de inhabilitación absoluta para los dos primeros grupos de sujetos y la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público para el eh, último, el tercer grupo de sujetos. Eh, bueno, eso por lo que, una panorámica tiene ustedes por lo que concierne al delito de sedición. El delito de malversación de caudales públicos. Eh, se regula en los artículos 432 mmm, siguientes del Código Penal. Es un delito netamente de funcionarios cometidos en ejercicio de sus cargos. Eh, está imbricado en los delitos contra la Administración Pública. Eh, hay que resaltar que este delito el de malversación de caudales públicos ha sufrido una importante reforma con la ley de 2015, que reforma el Código Penal, eh, destacando la sincronización que se produce entre este delito con los delitos de eh, administración desleal del artículo 252 y apropiación indebida del artículo 253. Eh, de tal forma que tras la reforma de 2015 se sancionan eh, ahora en la... Malversación de caudales públicos, eh, no solo las conductas de apoderamiento eh, que por parte de un funcionario de caudales públicos, sino eh, también lo que se conoce como la administración desleal de fondos públicos. Eh. En palabras del Tribunal Supremo, la sentencia del 19, la conducta de autoridad o funcionario público encargado del patrimonio público que, quebrantando los vínculos de fidelidad y lealtad que le corresponden por el ejercicio de función y abusando de las funciones de su cargo, causa un perjuicio al patrimonio administrado. Esta segunda modalidad eh, segunda modalidad eh, que va a hacerse muy patente en la malversación de caudales públicos, la administración desleal, eh, quien la aplica a fines ajenos ilegales, en este caso un referéndum ilegal a organizar, es la que va a ser, por esta una modalidad de eh, malversación de caudales públicas, es por la que van a ser castigados los eh, procesados en el, en el caso del proceso. Bueno, una puntualización también aclararles que como estamos hablando de autoridad o funcionario, el concepto de autoridad o funcionario eh, afectos penales aparece definido de manera auténtica en el artículo 24 del Código Penal, ¿eh? y pacíficamente se sostiene que esta definición de funcionario no coincide con la definición de funcionario del Derecho Administrativo, el funcionario de carrera del EBET del artículo 9 del Libet. ¿eh? Se dice que lo fundamental eh, para ser funcionario eh, afectos penales es la participación en funciones públicas, que se participe en funciones públicas, y además que se haga por uno de los tres títulos que aparecen citados en el artículo 24.2 disposición inmediata de la ley, imagínense eso es el BOE, coincide funcionarios de carrero elección, en este caso cualquier tipo de cargos electivos, incluso los secundarios y nombramiento de autoridad competente todo lo que son los interinos, laborales, etcétera, que son nombrados ¿eh? por tanto el concepto de funcionario del derecho administrativo no coincide con el concepto penal y en cuanto al concepto de autoridad que viene definido auténticamente en el artículo 24.1 la autoridad eh, se considera un ...tipo de funcionario. Se dice que eh, autoridad y funcionario están en una relación de género a especie. ¿eh? Una autoridad a efectos penales sería aquella, eh, aquel funcionario que tiene mando o ejerce jurisdicción. ¿eh? Y expresamente se cita en el artículo 24.1 que también son eh, autoridad los miembros del Parlamento Nacional Europeo... ...y los parlamentos autonómicos y los miembros del Ministerio Fiscal. En cuanto a la pena de malversación, en el artículo 432... Eh, en este artículo 432, 3, eh, verán ustedes que se consagra un tipo agravado del delito de malversación si la cuantía de lo malversado supera los 250.000 euros, que es este tipo agravado el que se le ha aplicado a los condenados en la sentencia eh, por malversación. ¿eh? En este caso se impone una pena de 6 a 8 años. ¿eh? Pena el marco de 4 a 8 y nos dice pena en su mitad superior, ya se la calculo yo, sería una pena de 6 a 8 años. Eh, junto a la pena en eh, la malversación de prisión de 6 a 8 años, tipo agravado, también también acumulativamente eh, cum se establece una pena de inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. Bueno, simplemente aclararles: eh, la pena de inhabilitación absoluta supone la privación de todos los cargos y empleos públicos que tenga el penado, incluso los efectivos, y la imposibilidad de obtenerlos durante el tiempo de condena. ¿eh? Eh, tanto como ustedes verán, ahí tienen los quesitos. No sé si se enteran bien o no, porque es un poco Galimatías. Parece un juego entre el Tetris y alguno de... Bueno, ustedes verán, es la muerte civil. ¿eh? Por otra parte, es decir que si le han impuesto unas penas tan altas en inhabilitación, está claro que los políticos catalanes, pues no van a volver a ser políticos, ¿eh? porque tienen una, una, unos años muy altos de inhabilitación absoluta con lo cual le impide. ¿eh? Pues, pongamos Junqueras, eh, le impide eh, volver a presentarse a las elecciones, le impide tener cualquier tipo de cargo público, incluso, yo no sé si hay alguno que es funcionario público, imagínense ustedes, funcionario público local eh, o regional o estatal, perdería su cargo eh, y no lo puede volver a conseguir, es decir, a presentarse a las oposiciones, a presentarse a las elecciones, hasta que finalice el periodo de condena eh, por ah, inhabilitación absoluta, que es muy largo. Finalmente, el delito de desobediencia. Nosotros se están ubicando, hemos visto sedición, malversación y desobediencia, que son los tres delitos que se le condenan. La desobediencia a esto se les condena a los consejeros que no estaban en prisión provisional, se regula en el artículo 410 y 400 del Código Penal, es un delito también de funcionarios y lo comete o se castiga la desobediencia al funcionario de autoridad que se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales o órdenes de la autoridad competente. Negarse a dar abiertamente el debido cumplimiento a eh, órdenes eh, de la autoridad competente o resoluciones judiciales. Eh, el Tribunal Supremo y en general la doctrina sostiene que cuando se habla de negativa abierta no solamente se comprenden aquellos supuestos de negativa expresa. Imagínense ustedes, eso lo haría un concejal de la CAP y a mucho orgullo, diría no voy a obedecer la sentencia del Supremo. En este caso, dice, eh, o la sentencia bueno, del Tribunal Constitucional, en este caso eh, se consagran eh, o la interpretación que se da del término negativa abierta obtiene jurisprudencia no solamente aquellos supuestos en los cuales expresamente el funcionario dice no voy a cumplir la sentencia. Eh repito que sería digamos, un modus operandi, eh, muy propio del partido un partido más antisistema, sino también aquellos en los cuales eh, eh, el sujeto adopta una actitud de obstinada, reiterada y visible pasividad o incluso simula el cumplimiento. Eh, simula el cumplimiento. Y es precisamente eh, acogiendo a esta interpretación amplia por lo que se condena a los tres consejeros que no están en prisión, Vila, eh, Mundo y Borras que no estuvieron en prisión provisional. Bueno, eh, vamos a pasar a ver ya el análisis de la sentencia. Eh. Ya se han hecho ustedes una idea de lo que son los tipos penales y vamos a pasar a ver el análisis de la sentencia. Eh, se puede decir, eh, y entramos en análisis de los fundamentos jurídicos. Se puede decir que los fundamentos jurídicos se dividen en dos grandes bloques. En el primer bloque de los fundamentos jurídicos de la sentencia, el Tribunal Supremo va a contestar a todas las vulneraciones de los derechos fundamentales de los procesados alegados por las defensas. Se dedican casi 200 páginas, aquí lo, lo tienen ustedes la sentencia, a, eh, podríamos decir, a refutar estas violaciones de derechos fundamentales eh, invocadas por las defensas de los procesados. Eh, este, digamos, profusión, eh, en esta profusión o abundamiento en, en esta cuestión es debido, sin duda, a que el Tribunal, tribunal Supremo se quiere brindar ante un, un seguro recurso ante, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La segunda parte de los fundamentos jurídicos contiene lo que se denomina el juicio de tipicidad y el de autoría, es decir, la calificación jurídica de los hechos y las cuestiones relacionadas con la autoría. Yo me voy a detener más, eh, como es lógico, en esta segunda parte y solamente les voy a ofrecer ahora unas pinceladas sobre la primera parte, es decir, la relativa a la violación de los derechos fundamentales. Estas violaciones de los derechos fundamentales se pueden <tose> dividir en dos tipos. En primer lugar, las que reflejarían una vulneración de derechos y garantías del proceso Utilización de la lengua catalana, derecho determinado por la ley, a la doble instancia, a la presunción de inocencia, a la utilidad judicial efectiva, etcétera, etcétera. Seguro que lo podrían explicar mejor mis compañeros de eh, mis compañeras de procesal. Eh, mi compañera de procesal, en este caso, María Luisa. Eh, bueno, otros compañeros. Y el eh, segundo tipo de violaciones de los derechos fundamentales son las que hacen referencia a alegación, a las alegaciones vinculadas a derechos fundamentales que se consideran causas de exclusión de la eh, antijuricidad. De de antijuricidad. Eh, Llegado a este punto, el Tribunal Supremo dice que respecto a estas violaciones de derechos fundamentales, que se consideran causas de exclusión de la antijuricidad, podían haber sido tratados, y quizá eh, hubiera sido, dice el Tribunal Supremo, más correcto haberse tratado en el juicio de tipicidad. Eh, pero prefiere dar una respuesta conjunta, eh, especialmente, reitero, eh, para blindarse y mostrar una contundencia frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, eh, una respuesta conjunta eh, con todas las violaciones de derechos fundamentales no me voy a tener darle algunas pinceladas sobre esta violación o estas alegaciones de derechos fundamentales como causa de justificación que digamos eh, argumentan los procesados o invocan los procesados en el juicio. Eh, así, por ejemplo, eh, eh, se invoca la inviolabilidad parlamentaria. Eh, caso, imagínense usted, Carmen Forcadell dice: no, mire, yo no soy responsablemente, porque eh, yo soy parlamentaria, soy presidente del parlamento y eh, está la inviolabilidad parlamentaria. Bueno, ahí le contesta de manera, eh, digamos, convincente el Tribunal dice que la inviolabilidad parlamentaria tiene sus límites y se tiene que ceñir solamente a los votos y las opiniones emitidos en el ejercicio de sus cargos. Eh. No a una conducta delictiva eh, que efectúa. Eh, luego está eh, muy interesante, eh, yo creo que he visto entrar a Esther Salamanca, no sé es si está por aquí. Esther, bueno, pues aquí voy a hacer una cosa que casi podíamos hacer aquí un, un, un mix, pero bueno, el derecho a decidir como causa de justificación, también en el Tribunal Supremo de Dica. Es decir, ellos invocan que el derecho a decidir... Eh, justifica la conducta delictiva y ahí, eh, por eso he citado a mi compañera seguramente que podría explicárselo mucho mejor la doctora este Salamanca eh, el Tribunal Supremo pues, va a argumentar cómo en las declaraciones eh, de, de Naciones Unidas, en el derecho internacional público el derecho de decir está prevista solamente para supuestos coloniales extremos, eh. y luego también el Tribunal Supremo hace un paralelismo con el tema de Canadá, no sé si lo conocen, el tema de Escocia, que dice que no tiene no se pueden extrapolar porque son acordados, o supuestos acordados, el tema de Kosovo, eh, que dice que como hay unas particularidades étnicas, eh, pues tampoco se puede extrapolar, y también dice el Tribunal Supremo que no existe el derecho a decir en nuestra Constitución, pero ya les digo que la doctora Estés Salamanca seguro que les podía estructurar mucho mejor que yo. Eh, también, eh, siguiendo y muy brevemente, invocan los condenados, el derecho de reunión y el derecho de manifestación. ¿eh? Como diciendo, bueno, es una ir a votar, eh, es una manifestación, podríamos decir, es un derecho de manifestación, de libertad de expresión que tengo yo. ¿eh? Pero el Tribunal Supremo también, yo creo que era convincente, les contesta diciendo que una cosa es la disidencia, la protesta, que se tolera, incluso se tolera efectivamente que partidos independentistas, la libertad de expresión de ideas que sostienen la independencia del Estado, estén en el Parlamento, o eh, gobiernen una comunidad autónoma, y otra cosa distinta es promover, podríamos decir, una concentración eh, tumultuaria, en los cuales hay actos de violencia, cierta violencia e intimidación para impedir una resolución ¿eh? La libertad de expresión también. Hay un argumento, yo creo, dice respecto a la libertad de expresión, eh, cita el Tribunal Supremo, el artículo 2, el apartado 2 del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que considera restricciones legítimas a la libertad de expresión aquellas que sean medidas necesarias en una sociedad democrática para la integridad territorial o la seguridad pública o la defensa del orden y la prevención del delito. En síntesis, hay otros derechos, eh, algún otro derecho que se alega, ¿eh? Eh, bueno, pues en síntesis el Tribunal Supremo va re refutando todos estos derechos y va negando que puedan constituir eh, como pretendían los eh, encausados y ya condenados unas causas de justificación que les liberara, ¿eh? saben ustedes la causa de la constitución operan sobre la antijuricidad y lo que hace exonerar responsabilidad general, que les nombrarán de responsabilidad, les liberan de responsabilidad. Visto lo que es la primera parte de manera muy fugaz de los hechos probados, eh, la contestación de las alegaciones de vulneración de derechos fundamentales, vamos a pasar a la segunda parte, que yo, es la que yo como penalista me voy a extender más, que es el juicio de tipicidad y el juicio de autoría. Eh, en el juicio de tipicidad, en primer lugar, el Tribunal Supremo descarta que los hechos sean constitutivos de un delito de rebelión, pues no están presentes ni los elementos del tipo objetivo ni los elementos del tipo subjetivo. Respecto al tipo objetivo, sostiene el Tribunal Supremo que el alzamiento tendencialmente dirigido a la comisión de un delito de rebelión exige como presupuesto que sea público y violento. La violencia es el elemento crucial, por tanto, de la rebelión. Eh, el Tribunal Supremo afirma que dentro de la violencia eh, no solamente se tiene que admitir lo que se llama eh, la vis física, la violencia sobre las personas, sino también la intimidación. Eh, y el Tribunal Supremo seguidamente dice que aunque ha resultado probado eh, que ha habido actos o episodios de violencia a lo largo del proceso de secesión en los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, estos episodios de violencia no son suficientes, no son suficientes perdón, para colmar el delito de rebelión. Eh, y ello porque la violencia requerida, dice el Tribunal Supremo, en el delito de rebelión tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios a los fines que animan a la acción de los rebeldes. ¿Qué quiere decir el Tribunal Supremo con el término funcional? Pues funcional significa que sea idónea, apta, ¿eh? para eh, poner en peligro el bien jurídico protegido, que sería el, el, el, la Constitución Española <coughs> y la integridad de la Nación. ¿eh? Tiene que ser apta, tiene que ser idónea, tiene que tener una potencialidad, eh, eh, una idoneidad potencial para poner en peligro ese bien jurídico. Lógicamente no tiene que conseguir el resultado, ¿eh? porque si no yo no estaría aquí. ¿Entienden? Es lo que se llama también, como la sedición, un delito de resultado cortado y simple actividad. Es decir, si triunfa lo rebelde, pues ahora, eh, no sé si estaríamos aquí, pero tendríamos una eh, República Catalana, etc. ¿eh? Pero tiene que tener una potencialidad, una, eh, digamos, aptitud ¿eh? para poner en peligro, por lo menos en este caso, la integridad territorial. Y esto dice el Tribunal Supremo que no se ha producido en los meses de septiembre y octubre. No se ha producido, eh, eh, arguye el Tribunal Supremo, o argumenta, porque eh, se aplica el 155 y no pasa nada. Y luego se implementa, además, de manera sin ningún tipo de resistencia por los funcionarios. Eh, algunos políticos huyen. ¿eh? Eh, en síntesis dice el Tribunal Supremo que esta violencia no es funcional, no tiene esa idoneidad potencial, porque el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social. En segundo lugar... La violencia tiene que ser instrumental, dirigida al fin. El Tribunal Supremo tiene que, eh, sostiene que la violencia eh, tiene que estar conectada de manera directa e inmediata con la finalidad, que sería la eh, independencia de Cataluña. Y también dice que esto no se ha producido. Dice que efectivamente ha habido episodios de violencia, pero que con esos episodios de violencia, eh, eh, las manifestaciones, las convocatorias, etcétera, los eh, condenados no pretendían, digamos, la efectividad del referéndum y declarar independencia de Cataluña, eh, sino lo que querían era crear un determinado clima eh, para poder negociar con el Estado. Eh, esta línea argumental del Tribunal Supremo, eh, que niega que haya violencia porque no es una violencia idónea y no es una violencia directa, ya fue sostenido por una parte de la doctrina en España, eh, entre los que me, cuen me encuentro, eh, que afirmábamos que eh, efectivamente la violencia eh, tenía eh, que tener eh, digamos una potencialidad para poner en peligro el Estado Constitucional, la integridad de la nación y que tenía que estar conectada directamente con la finalidad. Este argumento, la conexión directa con la finalidad, pues lo expuso el profesor Jim Bernat, en un artículo eh, y aunque posteriormente se desdice Jim Bernat, y dice que no que no hay sedición y que hay rebelión incluso creo que me ha dicho que ha pu publicado perdón un artículo en el mundo eh, diciendo que hay rebelión eh, pero bueno, otros autores también seguían otra argumentación para negar la rebelión decía por ejemplo Nicolás García Rivas que tenía que ser una rebelión armada, eh, eh, siguiendo un poco las asonadas decimonónicas, etc eh. eh, algún autor como Abel Santacana eh, también negaba la rebelión con la argumentación que tenía para que haber rebelión la declaración de un estado de sitio yo entiendo que ese argumento no es correcto porque eso es la consecuencia no la causa, la causa es que la violencia tiene la suficiente intensidad para deublegar al estado y por eso se declara el estado de sitio eh. bueno, y había digamos más autores eh, eh, en resumen, decirles que, eh, porque ahora se está publicando mucho, etcétera, con unas reacciones a veces desaforadas, sobre todo por los polos, la mayoría de la doctrina, un número muy considerable de autores, de penalistas, de profesores de derecho penal, eh, negaban que hubiera habido rebelión en el caso del de, proceso catalán, eh, con una otra argumentación. Eh, la quiebra del tipo objetivo sería suficiente, dice el Tribunal Supremo, para, sinceramente, eh, absolver por el delito de rebelión. Pero es que, además, eh, a mayor abundamiento, dice el Tribunal Supremo, que no concurre el elemento subjetivo del delito, eh, puesto que la finalidad del proyecto de los acusados no era vincular los actos de manera directa a la declaración de la República Catalana, independencia, sino, como ya les he eh, digamos, eh, anticipado, era, podríamos decir, eh, buscar un espacio de negociación eh, desde la presión con el Estado para conseguir un segundo referéndum. Eh, en palabras dice el Tribunal Supado del coacusado eh, se refiere, se plasma en la sentencia, señor Vila, en el juicio era lo que pretendían era tensar la cuerda sin romperla. Eh, ¿Cuáles son los indicios que, eh, digamos, plasma el Tribunal Supremo o dice el Tribunal Supremo que apuntan a la falta de intención de dolo por parte de los condenados? Pues hay determinados datos que, según el Tribunal Supremo, apuntan en esta dirección. En primer lugar, no sé si se acuerdan ustedes que hubo una especie de simulacro de declaración de independencia, cuando sale Puigdemont el 10 de octubre y hizo que era declarada y la dejo en suspenso. Y están todos, bueno acuérdense de los memes, si no fuera tan trágico la verdad es lo único que nos ha, digamos, alegrado la vida, los memes, la cara, eh, antes y después queda y luego la suspende bueno, pues esa suspensión, dice el Tribunal Supremo que es un indicio que efectivamente este señor eh, el expresidente catalán no tenía la intención ¿eh? también las se van a las testificales la testifical de Artur Mas de Enés Monté, de Marta Pascal, que son políticos catalanes que en todo momento afirmaron en el plenario en la testifical que en las reuniones que eh, tenían con el Sanedrín eh, previo, eh, que las organizaciones sociales, la presidenta del Parlamento, los consejeros, Artur Mas y otros, ahí siempre se habló de negociar, de dialogar. Es decir, eh, presionar al Estado con el referéndum, pero luego eh, dialogar. Y también, especialmente significativo, eh, enfatiza el Tribunal Supremo, es la testifical de Íñigo Urcullu, que dice que Carlos Puchemón, Puchemón llama para que hiciera el mediador frente al Estado. De todos estos datos y algún otro, el Tribunal Supremo, eh, digamos, deduce que no existía ese elemento subjetivo de delito. Bueno. Decretada la solución por rebelión, eh, entonces el Tribunal Supremo procede al estudio de si se ha cometido el delito de sedición. ¿eh? Delito de sedición que era la tesis acusatoria de la eh, abogacía del Estado. ¿eh? Por rebelión acusaba el Ministerio Fiscal y la acusación por particular y por sedición era eh, acusaba eh, la abogacía del Estado. Eh, no le voy a repetir, el Tribunal Supremo procede a analizar el delito en términos muy similares, a los acabo de contar. ¿eh? el eh, Tribunal Supremo sostiene o hace suyo, digamos, la interpretación doctrinal mayoritaria que dice que tumultuario obliga a, por lo menos, a restringir o a decir que solamente en esa edición como, eh, cuando, como mínimo hay una intimidación, hay una hostilidad eh, sentado lo cual el Tribunal Supremo declara aprobado que eh, existió un alzamiento tumultuario violento eh, o con hostilidad para impedir básicamente el cumplimiento de una resolución judicial. Eh. Y ahí, digamos, eh, el Tribunal Supremo ofrece una serie de profusión de detalles de los dos episodios eh, que constituyen, podríamos decir, el sustrato probatorio fundamental de la condena por sedición. En primer lugar, no sé si ustedes se acuerdan, 20 de septiembre, 21 de septiembre, ¿eh? concentración, que se hace llamamiento, se convocan incluso por todas las eh, eh, páginas web, se convocan, eh, digamos, por las radios, etcétera, ¿eh? entre otros los Jordis, para que se concentren los ciudadanos para impedir, que una entrada de en registro en la Consejería de Economía. Se concentran 40.000 personas, acuérdense ustedes, en los cuales se produce un cerco, los funcionarios no pueden salir, no sé si la prueba Inviso se acuerdan de los coches reventados, incluso les sustraen las armas, aunque eran armas de fogueo. Eh, entonces se eh, toman, por decirlo así, la voz cantante los Jordis, y ustedes van a internet ven la escena, que aparecen subidos en el... En el, los coches, los dos con megáfonos, bueno, ahí el Tribunal Supremo va dando, digamos, argumentos relativamente convincentes que tenían el dominio del hecho, eh, los dos, y que eran, podríamos decir, lo que denomina el artículo 544, los jefes de esa sedición. ¿eh? Se produce, por tanto, eh, ese eh, impedimento, ¿eh? porque sería esa obstaculización, aunque se produce, que eh, requiere el tipo 544, ¿eh? con una cierta hostilidad... ¿eh? No solamente, imagínense, amenazas, escupitajos, etcétera sino la efecto intimidatorio. Es decir, que la Secretaría Judicial depuso en juicio que creía que le iban a matar, eh, porque no había cordón. Eh, los brimos no pudieron cargar, eh, Sánchez dije que se retiraran, entonces salieron creo que a las 4 de la mañana, bueno, no me acuerdo muy los detalles, eh, la policía tuvo que salir un cordón, bueno, por tanto... Eh, eh, el Tribunal Supremo declara aprobado que existe sedición y, además, en este caso sería este episodio la base de la condena de los Jordis. También otras movilizaciones eh, y el referéndum. Y, en segundo lugar, el, el, el segundo episodio en el que se produce fáctico este delito de sedición eh, eh, sería el del referéndum, eh, el 1 de octubre, en los cuales... Eh, se produce un llamamiento eh, a votar eh, por parte de los políticos condenados y también de los prófugos, etcétera, eh, para que acudan a las urnas eh, dos millones de personas sabiendo que el referéndum era ilegal. Y además a sabiendas, porque ahí está la reunión con la policía de los altos mandos, Puchemón, eh, los consejeros y la policía, Trapero, entre otros, sabiendo que muy probablemente, yo diría que básicamente, prácticamente seguro, se iban a producir actos de violencia o intimidación que iban a impedir eh, la resolución de una ejecución judicial. de una resolución judicial No sé si les suena, si ustedes son alumnos de derecho penal lo que se llama la subsunción, parece que sí que cuadra, eh, es decir, que se de cumplen. Todos los elementos del artículo 544, ¿eh? es decir, quien hace un llamamiento a participar en un alzamiento, podríamos decir, tumultuario, ¿eh? en los cuales se resiste. Pongamos que no ha habido violencia, quedamos por válida la tesis, podríamos decir, de lo que sostiene en Cataluña, pero sí que hay una cierta hostilidad. ¿eh? Ya les diré cómo en la mayoría de los países lo que es las... ¿Se acuerdan ustedes de las murallas humanas? David Fernández, el de la CAP, que además los abogados se llevaban las manos a la cabeza, los abogados de la defensa, que dijo, no, es que había murallas humanas, y los abogados de la defensa murallas humanas es que están, ¿eh? digamos, forcejeando, todos esos forcejeos, eso es una hostilidad, etcétera, etcétera, ¿eh? por no decir los episodios de violencia que se pueden reseñar, ¿eh? de mayor o menor intensidad, no sé si se acuerdan también de un pueblo, yo no me acuerdo, ahí está el vídeo, el sumario que salió una pedrada, la Guardia Civil, ¿eh? que salió al pueblo quedándole pedradas y los policías saliendo, bueno, etcétera, todos los empujones, etcétera, forcejeos. Bueno, eso es lo que eh, el Tribunal Supremo eh, estima, o digamos, todos estos datos eh, aparecen en la sentencia para probar que existe en estos dos concretos sucesos se sedición. Eh, en la sentencia se declara que los hechos son constitutivos del delito de malversación de caudales públicos, también en el artículo 432 y 1.3, en su modalidad de administración desleal. Eh, se aprecia el tipo agravada de malversación de caudales públicos, que les he dicho, porque supera el valor de lo malversado los eh, 250.000, Creo que andaba, corríjame, 2 millones y medio, creo una cosa así, ¿no? lo que eh, se ha resultado probado. El delito de sedición y el delito de malversación. De caudales públicos mmm, se eh, aprecian en una relación de concurso medial, conforme al artículo 77.3. Eso quiere decir que se va a imponer eh, solamente la pena del delito más grave, la pena del delito más grave en concreto superior, la pena superior, para expresarme bien, la pena superior eh, a la concretamente impuesta por el delito más grave, en este caso la de la sedición, son 10 años. Eh, es decir, que el Tribunal <coughs> Supremo. Como mínimo, se ¿eh? lo hablaba con un compañero de la prensa, es que no tiene margen, como mínimo como mínimo tenía que haber condenado a los que son autoridad, a Junqueras y a los consejeros, a 10 años y un día. No puede condenarles menos, porque eran autoridad. ¿eh? Por tanto, se aplica la sedición eh, con un límite, eh, que bueno ya no se lo voy a explicar, es la, la pena del delito concurso medial, es eh, la pena superior a la pena concretamente impuesta por el delito más grave sin que pueda desbordar la suma de las penas de todos los delitos por separados. Por último, los hechos son constitutivos de un delito de, de desobediencia. El delito de desobediencia se atribuye a los tres acusados, eh, Vila, Imundo y Mundó y a, a borras a la consejera Borras. Eh, no voy a entrar. Eh, ¿qué es lo, ¿Por qué se les condena por desobediencia a, a estos tres eh, consejeros eh, que no estaban en prisión provisional? Pues porque desatienden los requerimientos del Tribunal Constitucional, que se los hace personalmente, le manda el requerimiento diciendo «Oiga, mire usted, lo que usted ha firmado, el, la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, es ilegal. Por favor, no haga usted más actos, no suscriba más actos legislativos, ni haga usted más acciones materiales, como el acuerdo para, eh, contra las contrataciones del referéndum, no lo haga porque es ilegal». Y, sin embargo, a pesar de tener esa notificación, siguen desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Está claro, dice el Tribunal Supremo, que también en los condenados por sedición también ha habido desobediencia, ¿eh? pero, eh, digamos, dado la gravedad del delito de sedición, ¿eh? Eh, lo que va a hacer el delito de sedición absorbe el delito de desobediencia. ¿eh? Los que son alumnos de penal habría que aplicar el principio del concurso de normas del artículo 8.3, principio de consunción. Afirmada la responsabilidad delictiva por sedición, malversación y desobediencia, finalmente el Tribunal Supremo descarta que los hechos sean constitutivos del de delito de organización criminal, ¿eh? que es lo que incidió Vox, que era la acusación particular. Dice el Tribunal Supremo que no están probados, pero que además es muy difícil fundamentar dogmáticamente un concurso de delitos entre la sedición y el delito de organización criminal que se regula en el artículo 570 bis. ¿Por qué? Porque la sedición es un delito con sujeto plural y dentro de la sedición se eh, castiga, podríamos decir, a aquellos cabecillas. ¿eh? Por tanto, ya aparece en el, en el fragmento, en la descripción de la decisión, un fragmento, una especie, podríamos decir, de organización criminal. ¿eh? ¿Entiendes? Es decir, Entienden ustedes los jefes, etcétera, con lo cual aquí también dice el Tribunal Supremo que, eh, digamos, la sedición absorbería al delito de organización criminal, al ser un delito con sujeto plural del artículo 8. Eh, pues no sé cuándo de tiempo, bueno, voy avanzando un poco más rápido... Juicio de tipicidad, eh, ya vamos terminando, no se preocupe. Y seguidamente vamos a pasar al juicio de autoría. Una vez determinado que eh, aparecen los fundamentos jurídicos, los hechos son constitutivas de los delitos que les acabo de reseñar, eh, es necesario probar eh, que los delitos han sido cometidos por los procesados y a ellos se dedica el apartado del juicio de autoría. Bueno, no voy a decir lo no voy a repetirles eh, a quién se consideran eh, autores por cada delito, porque lo tienen ustedes en la fotocopia para no repetir, a quién se considera probado en el juicio de autoría, autores de delito de sedición, autores de delito de malversación y autores de delito de obediencia, sino simplemente la argumentación. Eh. Tienen que tener en cuenta si son también eh, estudiantes de derecho procesal que es en el juicio de autoría donde, eh, por decirlo así. Eh, es necesario eh, o aparece en todo lo que es el tema de la prueba. ¿eh? Bueno, eh, el Tribunal Supremo declara aprobado eh, por la, a los condenados, eh, el, a Oriol Junqueras, etcétera, etcétera, vicepresidente, que son autores de un delito de sedición. El Tribunal Supremo les castiga eh, por este delito de sedición no porque participaran físicamente en las concentraciones, sino que pusieron las condiciones precisas para que se produjera. ¿eh? Y estas condiciones precisas, pues en primer lugar, aprobaron todo ese marco normativo para la independencia. Eh, en segundo eh, lugar, eh, y ello lo hacen a sabiendas de la ilegalidad, eh, y a sabiendas de que, de, de que podía haber, eh, podríamos decir, eh, sucesos de violencia. Eh. También llaman a la movilización, eh, a todas las movilizaciones, para impedir, podríamos decir, la actuación policial para que no se efectuara el referéndum. Y llaman a la movilización el referéndum, ¿no? a sabiendas, a sabiendas, de que eh, eh, había un auto del Tribunal Superior de Justicia eh, que se podía impedir, se podía impedir con violencia o intimidación. En cuanto a la autoría de malversación de caudales públicos, ahí también tienen los autores. acusados son condenados por malversación. Ollón Junquera, Raúl Romeva, Yorri y Turún y Dolores Basa. Es decir, no todos los acusados son condenados por malversación. ¿eh? Eh, bueno, Una vez aprobado el decreto de normas complementarias para la realización del referéndum, se aprueba el 7 de septiembre un acuerdo de la Generalitat de Cataluña del Gobierno, que lo aprueban, lo firman eh, solidaria y colegiadamente todos los conselleres, el presidente Puigdemont y el vicepresidente, en los cuales se autoriza a todos los departamentos a efectuar ya las contrataciones para la realización del referéndum. Es decir, a gastar dinero eh, en un fin ilegal. ¿Y cuáles eran esos gastos? Pues también lo recordaron ustedes. Confección de registro de en el exterior, organización de la administración electoral, la sindicatura, material electoral, las papeletas, acuérdense de Unipos, etcétera, etc. Pago de observadores internacionales, en este caso se focaliza la autoría en Romeva, eh, y las aplicaciones informáticas, etcétera, etcétera ¿Eh? Y estos gastos eh, que efectúan las sabiendas de su legalidad eh, eh, superan los 250.000 euros. En cuanto a la autoría del delito de desobediencia, ya se lo he contado. Se castiga por desobediencia eh, solamente a estos tres consejeros, al consejero Santivila de Justicia, al, perdón, al consejero Santibila, que era de empresa, a Mundo de eh, Justicia y Bo, Borrás, eh, creo que era de Administraciones Públicas. A estos tres consejeros, eh, que como no estuvieron en prisión provisional, se les absuelve el delito de malversación. ¿eh? ¿Por qué se desarrolla el mérito de maravillación? Porque dice el Tribunal Supremo que aunque suscribieron efectivamente el acuerdo eh, que obligaba, es decir, que autorizaba a gastar en gasto del referéndum, el acuerdo de 7 de septiembre, sin embargo no ha resultado acreditado que efectuaron concretamente concretos actos de dispendio de manera ilegal. ¿eh? Mm, bueno, voy terminando. Mm, en el, al final de los fundamentos jurídicos, el Tribunal Supremo no accede a la petición del Ministerio Fiscal eh, no sé si han leído también los periodos, que ha sido muy polémico, de que el Tribunal Supremo, que es el Tribunal su, eh, Sentenciador, diga que los condenados solamente pueden acceder al tercer grado cuando cumplan la mitad de su condena. Eh, no sé exactamente si me pueden decir prisión y un está 13, sí, sí, sí, sí. 13. Bueno. Entonces, lo que, que pretendía la Fiscalía del Tribunal Supremo es que el Tribunal Supremo, <coughs> amparándose en el artículo 36.2, dijera expresamente que los condenados no pueden acceder a el tercer grado, que como saben, eh, digamos, se va a la cárcel a dormir entre semana hasta que cumplan la mitad de su condena. En el caso de Junqueras, si se hubiera admitido la tesis de la Fiscalía y el Tribunal Supremo se hubiera pronunciado de manera afirmativa, no podría salir en tercer grado hasta seis años y seis meses. El Tribunal Supremo desestima esta petición de la Fiscalía, dice que la Administración Penitenciaria tiene que tener una autonomía, en este caso la Administración Penitenciaria Catalana. Y que ya está el sistema de, recursos, sistema de recursos, que es el juez de vigilancia penitenciaria, correspondiente a la prisión donde se encuentra, y, digamos, por elevación, el tribunal de sentencia. Eh, en cuanto a las penas, lo tienen ustedes, y para terminar, aunque luego voy a hacer una pincelada de la euroorden mi opinión personal sobre la sentencia. Bueno, pues eh, yo creo que es una sentencia ponderada, es una sentencia relativamente equilibrada, y creo que la calificación por sedición eh, es correcta. Eh, otra cosa distinta es que las penas impuestas son muy altas, son muy duras, eh, pero hay que decir en descargo del Tribunal Supremo que las penas de sedición son muy altas en España, eh, son desproporcionadas en relación a las penas que existen eh, en las paralelas infracciones en los países de Europa, eh, que tienen una horquilla, lo que se llama la rebelión en Bélgica, curiosamente rebelión es la sedición, eh, en reunión, eh, lo que es el Aufruhr en Alemania, eh, y el, el, el, el Anfriedenbruch, el Mobin and Rioting, etcétera etcétera pues se mueven una horquilla de 3 a 10, pero ya 10, eh, digamos, es la armada con armas, es decir, lo que es ya casi, digamos, un tumulto de grandes dimensiones. Podríamos decir que de 3 a 7 se mueven, ¿eh? mientras que nosotros tenemos 15. Pero claro, ustedes, si son estudiantes de Derecho, sabrán que en el Derecho Penal Continental rige el principio de legalidad, y el Tribunal, si efectivamente eh, estos señores son autoridad, que son autoridad, si se ha probado aprobado que han cometido actos de sedición, y si el 545 dice que el marco penal es de 10 a 15, no se puede desbordar ese marco, sin que se pueda apreciar eh, la atenuante del artículo 547, que fue un atenuante precisamente que el legislador español metió, digamos, curándose en salud, a sabiendas, para rebajar la pena, sabiendo que es una pena altísima, saben ustedes que eh, diez años 10 años es el homicidio, 10 a 15 es homicidio. Bueno, no se puede aplicar la atenuante que eh, introdujo el legislador eh, español del 547 a la sedición precisamente porque era consciente de la dureza de la pena que permite esta atenuante eh, rebajar la pena en unos grados porque no se cumplen los requisitos en el 547 si lo leen ustedes dice en el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no yo también ni no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito se podrá rebajar la pena inferior en unos grados Fíjense ustedes, si hubiera podido el Tribunal Supremo, digamos, eh, hacer uso de esta atenuante, podía haber bajado la pena, en el caso, por ejemplo, de los que son autoridad, eh, los funcionarios de autoridad, autoridad en la sedición, los sedicios de autoridad, de 10 a 5 incluso podía haber condenado por 2,6, de 2,6 a 5. No sé cómo son las condiciones, está claro que delitos graves no hay, eh. delitos graves eh, también para estudiantes de pena son aquellos que desbordan los 5 años. No hay delitos graves porque incluso las lesiones con medio peligroso tienen cinco eh, que podría haber un medio peligroso, con lo cual eso se puede cumplir. Pero claro, es muy difícil sostener eh, que no se ha entorpecido de modo grave el ejercicio de la autoridad. Eh. En los Jordis hubiera sido un único, un único acto, a lo mejor en el acto porque se efectuó el registro, pero claro, es que ellos Jordis también en el relato del, de hechos probados, el fundamento del, del, del Tribunal Supremo, aparece también que estuvieron, por decirlo así, en otras manifestaciones, eh, cuando Jové, en otros registros, alentando, alentando, con lo cual ahí sí que yo entiendo que no se puede forzar la interpretación de este requisito no entorpecimiento grave de la autoridad bueno, una cosa eh, también por tanto, eh, lo que habría que hacer es a lo mejor una llamada al gobierno diciendo que modifique la sedición, ¿eh? y en el sentido o bien que derogue la sedición y lo introduzca, como yo he propuesto como un tipo agravado del delito de atentado o bien que baje la pena pero que no pero no que la derogue sin más como quería el grupo parlamentario de Podemos ya Jaume sense es decir, no, la sedición decía es una antiguaya del pasado, hay que derogarla o hay que derogarla en el sentido de hacerla agravante de otro delito o bajarle la pena. Porque todas estas conductas sediciosas se castigan en el derecho comparado. Y claro que se castigan. No voy a entrar en el caso Subar porque el caso Subar es un caso idéntico del Tribunal Alemán, lo que para que a mi juicio, de manera arbitraria, eh, pues no concedió la entrega a Puigdemont, Pero es idéntico. Un señor que sube a un púlpito y dice ante 5.000 personas hay que bloquear el aeropuerto de Frankfurt. Y repite, sin violencia. Sin violencia. Pero el Tribunal. Supremo Alemán le condena en 1983 por un delito de quebrantamiento de la paz pública, el equivalente a la sedición, porque él sabía perfectamente que bloquear el aeropuerto de Frankfurt durante nueve horas y media, perdón, sin violencia, era imposible. No sé si han estado en el aeropuerto de Frankfurt, es, creo que es el segundo, eh. el primero es el de Londres. Sí, entonces él sabía, no, no, como decía, pues no, violencia. bueno, Claro, si tú mandas dos millones de personas sabiendo, efectivamente, que está diciendo la policía que va a haber violencia, dígame usted, y bastante poco hubo, es decir, que va a haber violencia en sentido de que, y además es verosímil el testimonio de los policías porque todos le pusieron en la misma dirección, es decir, que es verosímil, que le dijeron a ustedes, que es que suspenda el referéndum porque va a haber violencia, va a haber altercados, y, vamos a tener, y el sujeto. Eh, digamos, sigue adelante. ¿eh? Por eso es lo que también se estudia en penal, el dolo eventual, dolo directo es un durado. Es decir, se castigan en todos los supuestos y hay que castigarlo, no hay que despenalizarlo per se, lo que hay que es bajar la pena o castigarlo de otra forma, más venida eh, No sé si me da tiempo a decirlo de la... Bueno, muy brevemente, ya les eh, eh, saben ustedes sobre casi todo sobre la sentencia del proceso, ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia inmediata que tuvo el mismo día que se publicó la sentencia, el 14 de octubre, ya salió en los medios, aunque ya se había filtrado eh, en todos los medios, el mismo día, el lunes 14 de octubre, que se notifica eh, a primera hora y que se publica la sentencia, se reactiva por parte del juez de arena la orden europea de detención y entrega eh, por los delitos de sedición y malversación contra Carlos o Carles Puigsemont. Eh, y se cursa a las autoridades judiciales. Eh, les cuento, si no lo saben ustedes, hoy ha sido la vista a las nueve de la mañana y al final el tribunal, creo que es el, el juez belga de Bruselas, eh, que va a conocer de la, de la extradición, de la entrega de Puchemón, ha accedido a la petición de los abogados de, de Puchemón de que se aplace la vista hasta el 16 de diciembre, por se necesita más tiempo para la preparación. Bueno, mmm, en cuanto eh, a los delitos por los que se solicita la entrega, delito de malversación... El delito de malversación eh, se podría digamos, considerar una modalidad de corrupción y los delitos de corrupción aparecen dentro de la lista de 32 delitos que recoge la decisión marco eh, que regula la Euroorden, eh, que están exentos de la verificación del de requisito de doble incriminación. Es decir, que yo creo que tiene posibilidades de éxito, porque no tiene que ser la malversación delito en Bélgica. De hecho, las autoridades alemanas denegaron por la eh, paralelo delito de sedición alemán, pero lo concedieron a España eh, la extradición de Puchemón por malversación, porque eh, está dentro de los delitos que están exentos de verificar que es delito en los dos países, en el delito que recibe la orden. ¿eh? Lo que pasa es que el juez Arena en su día pues, dijo que no lo aceptaba, que o era por los dos, por rebelión en su, en su día o malversación, pero por malversación no lo aceptó. Otra cosa distinta sucede con la sedición. El delito de sedición no se encuentra en la lista de 32 delitos, que se encuentran exentos. Por tanto, el delito de sedición, para que se pueda entregar a Puigdemont por este delito, tiene que ser delito en Bélgica. Entonces, habría que preguntarse si existe un paralelo delito en Bélgica, es decir, un paralelo delito de sedición. Y ahí tendríamos que remitirnos a eh, los artículos 269 y 274 del Código Penal Belga, que recoge el delito de rebelión. Eh. Bueno, el mundo al revés, eh. lo que los belgas consideran rebelión cometido por una pluralidad de personas tumultuariamente eh, es la sedición y, no les voy a cansar, lo que los belgas consideran sedición, eh, es decir, hechos cometidos por bandas sediciosas contra la forma de gobierno, es la rebelión. Con lo cual se da la curiosa circunstancia que la eh, sedición belga equivale a la rebelión española y la rebelión belga equivale a la sedición española. Bueno, en este eh, digamos artículo 269 eh, se define eh, el delito de rebelión, que sería la sedición española, eh, o castiga a quien con violencia o amenaza eh, impida a un funcionario, a determinados funcionarios que se citan, entre ellos los policías, la ejecución de las leyes, el cumplimiento de las leyes, la ejecución de órdenes administrativas y la ejecución de resoluciones judiciales. Bueno, 269 si lo comete una sola persona, pero hay un tipo agravado de rebelión belga, no quiero ser pesado, pero para bueno, no se pierdan, que es la sedición española, que castiga a los provocadores y a los jefes de una rebelión en la que comete, en la que participan una pluralidad de personas, ¿eh? y de manera tumultuaria. ¿eh? Y lo castiga con una pena que puede llegar hasta los 10. Con lo cual yo entiendo que en abstracto los hechos que cometió Pusdemon encajarían perfectamente en esta modalidad agravada del delito de rebelión. ¿Qué son? Pues eh, Puchemón lo que hace, eh, digamos, es promueve eh, la celebración de un referéndum ilegal, como agando a las masas eh, para que impidan el cumplimiento de una resolución judicial, eh, a sabiendo de que eh, la realización del referéndum es ilegal y a sabiendas, pues ha dicho la policía, que iba a haber violencia o intimidación. Otra cosa distinta es que las autoridades belgas, que eh, no tienen precisamente, no son muy colaborativas con las autoridades españolas, desde el punto de vista de extradición y de orden, eh, digan que no es delito, eh, pues porque Puchemón no tenía intención, eh, que lo único que quería era votar, que es el argumento que empleó el tribunal eh, de Schleswig-Holstein eh, para denegar la extradición por rebelión eh, en su día eh, de Puchemón cuando estaba en Alemania. Eh, pero frente a ello yo creo que se alzan los hechos por la sentencia, que ya están, y frente a ello yo esgrimiría eh, como contrapeso la reunión del 28, eh, porque cuando leo a la policía efectivamente <coughs> le dice, etcétera, etcétera. Otro argumento que puede tener eh, digamos las autoridades belgas para no concederlo es que la gente que ha trabajado en cooperación judía penal el principio de proporcionalidad respecto a la pena. ¿eh? Pueden decir que la pena en España es muy desproporcionada respecto a la rebelión belga, ¿eh? porque yo creo que no lo van a clasificar en rebelión armada con concierto, que es pena de 5 a 10, que más próxima, porque yo creo que no se puede, no sé qué opinan ustedes, decir que es una rebelión armada, ¿eh? la gente que se opone al referéndum. sino la calificarían de una rebelión, es decir, multitudinaria, ¿eh? con concierto, porque claro, efectivamente se conciertan todo, está todo preparado, pero sin armas. Si tiene una pena de 1 a 5, entonces la diferencia de 5 a 15, y es un argumento, digamos, que se puede así, estos dos argumentos. Eh, no sé qué pasará, está reactivada la de Puchemón eh, y luego veremos, a ver, ahí está la de Clara Ponsatí yo no sé si el Tribunal Supremo debería eh, juegar Arena se prisa porque estamos con la campana, saben ustedes que se ha prorrogado el Brexit hasta el 31 de, de enero no entonces, eh, podía son dos meses eh, quizá debería también pedir la extradición por delito de sedición y por delito de malversación declara Ponsati que no entrará en Escocia porque en el momento en que salga Escocia de la Unión Europea va a ser complicadísimo, imposible. ¿eh? Y aquí, por el delito de malversación, es que es bastante, digamos, tiene bastante posibilidades que se entregue por lo menos a la persona que está en Escocia, además de los que están en Bélgica. ¿eh? En caso, les digo, mi opinión de que la justicia belga decidiera el 16 de diciembre que ni entrega por sedición ni quien entrega por malversación, porque. Eh, lo lógico sería que el juez de presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia de las Comunidades Europeas, ya que eh, a raíz de una sentencia de julio de 2018, el Estado emisor de la orden la puede presentar, tiene que presentarla. ¿Eh? En el caso de que lo dé, eso si no va por ninguno, es mi opinión, y a ver qué dice el Tribunal. Yo creo que el Tribunal Europeo digamos, de Justicia de las Comunidades Europeas nos dará la razón, por lo menos en la malversación. En el caso de que el tribunal belga, que puede ser, decida, lo entrego por una y no por sedición, porque además, si ven ustedes, eh, eso está el, todo lo que es el equilibrio, digamos, eh, entre comunidades que existen en Bélgica, ese frágil equilibrio, ¿no? Resulta que la demanda está planteada ante un juez flamenco, en flamenco, ¿eh? entiende porque son aliados los flamencos, etcétera ¿eh? mientras que los balones, si leen ustedes la prensa, yo he leído algún artículo, hay algún mm, abogado belga, eh, Balón, que dice que efectivamente se tiene que extraditar pero si ustedes leen la prensa, prensa flamenca en Bélgica, todo lo contrario, ¿no? que es una persecución, eh, presos políticos. Bueno, eh, en conclusión, si el juez belga decidiera solamente por malversación y no por sedición, yo entiendo que nos tendríamos que bajar del burro la justicia española y que nos lo entreguen. Eh, no decir, eso nos vamos a poner estupendos, etcétera, etcétera. Bueno, perdóneme ya, digamos, la el, el, como coro, la, la colo coloquialidad, creo que deberían entregarlo. Porque es que además, digamos, al descartar la rebelión, digamos, el marco punitivo se ha estrechado. De tal forma que a Pusemon le podrían y le condenarían por ocho años de malversación en España, mientras que a los otros le han condenado diez. Ya no es tanta la diferencia. ¿me entienden ustedes? Bueno, muchas gracias. Y si queréis, tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Hola, buenos días. Yo quería preguntar: ¿cómo se justifica el hecho de que nos hemos puesto un periodo de seguridad en el militar contra el Estado? ¿Y si creéis que ha sido una herramienta o un movimiento? Como un periodo de seguridad, ¿no? A ver, bueno, sí. ¿Y si creéis que ha sido un movimiento no sé qué te refieres tú con periodo de seguridad desde el punto de vista técnico. El eh, que no puedan salir lo que has comentado en X años. Es decir, ahora mismo lleva un año y medio sin prisión, ¿no entiendo? Dos años los Jordis y los otros un También poquito menos, en... sí. Es prisión provisional, se encuentran en prisión provisional y, sí, lógicamente, el debate, además el Tribunal Supremo fue muy, eh, aceleró la sentencia precisamente para que no tuviera que hacer la vista para prorrogar los dos años de prisión provisional. ¿eh? Y que justo ya cuando se cumplieron dos años de los Jordi en prisión provisional estuvieran sentenciados, con lo cual ya, digamos, no es una medida cautelar, eh, digamos, que es muy excepcional, sino que ya estaban condenados. No, no sé exactamente a qué te refieres de periodo de seguridad. Eh, a ver, está el tema del... que la comunidad autónoma unas competencias? Sí. Bueno, es, yo creo que sé lo, a lo que te refieres, a ver si te he entendido bien o por lo menos te he intuido. A ver, se está planteando el tema, ¿eh? pero que yo no tampoco voy a entrar, porque si no nos tiramos eh, por la tarde y o nos tiramos dos días, etcétera, aquí, porque la sentencia tiene muchas aristas y es un tema que está resultando muy polémico ahora, claro. Una vez sentenciados, está claro, están sentenciados, sean muy, muy duras, entonces se plantea el cumplimiento. Es un tema de ejecución, nosotros tenemos un compañero, Florencio de Marcos, que es el juez de financia penitenciaria de Valladolid, que además eh, lo podía explicar mucho mejor que yo, un compañero del área, de Patricia el mío, eh, llega al cumplimiento. ¿Qué ocurre? Que lo que es la ejecución penitenciaria está transferida las instituciones penitenciarias a Cataluña. De tal forma que depende de la Administración catalana de la Generalitat eh, el régimen de cumplimiento. Entonces, ahí se puede producir, dado que el Supremo eh, ha descartado además la petición de la Fiscalía de restringir el acceso al tercer grado hasta la mitad de la condena, seis años con seis ayunqueras, se puede producir, y de hecho yo creo que se va a producir, que las instituciones penitenciarias de Cataluña, que son las competentes, dado que están en prisiones catalanas, decidan que le otorgan el tercer grado a los condenados. Tercer grado significa de manera muy sintética que salen hacen vía normal y van a dormir a la, calle, a, la, a la calle. No tiene, como el tercer grado no tiene restricción, pues entonces si lo cide la Junta de Tratamiento, lo propone la Junta de Tratamiento de Yedoners, en donde están los hombres y luego las de las mujeres en, en Prisión de Mujeres, eh, lo aprueba la Junta de Tratamiento se aprueba y pueden salir en tercer grado. Otra cosa es que se pueda, esa digamos eh, eh, medida de la Administración Penitenciaria Catalana se puede recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria eh, que lleva el ESO y en elevación al, al Tribunal Sentenciador. No sé si te refieres a eso. Sí, pero es, que es muy factible, entonces... Pero es, para... es factible, sí. De hecho hay mucha polémica, porque ahí están los extremos, no sé si ustedes eh, han visto ¿no? la sentencia. Yo, sinceramente, es mi opinión, aunque estoy equivocado por dudado mucho me parece que la sentencia está bien pero claro, ver los extremos, los de Vox es una sentencia politizada etcétera, el otro extremo por parte de Podemos sobre todo en común Podén y los que ganan es una vergüenza delincuentes políticos mire, la sentencia no contenta a todos, entonces se plantea y ahí está la polémica que efectivamente la administración catalana pueda efectuar el tercer grado el Tribunal Supremo ha sentenciado y lo que dice el Tribunal Supremo eh, para no cercenar esa posibilidad dice que eh, digamos, las posibilidades de la administración penitenciaria eh, no se deben, digamos, cuartar y que siempre hay recurso judicial. Habría que verlo. Yo no estoy en la cabeza del juez de vigilancia penitenciario. Eh. Eso son los... Hombre, es verdad que es una pena muy dura, pero también eh, si se va filtrando en la sentencia, hay un detalle cuando eh, un poco subrepticio, eh, cuando el Tribunal Supremo contesta a la Fiscalía, eh, del, la Fiscalía del Tribunal Supremo diciendo que no, que no va a prohibir el acceso al tercer grado eh, hasta la mitad de la condena, dice que estos sujetos ya, por decirlo así, se filtra como que están inhabilitados desde el punto de vista de profesión de por vida. Entonces, eh, hay que ver un poco el perfil de delincuente, etcétera. hay que ver la peligrosidad criminal. Esos parámetros eh, los maneja la Administración Penitenciaria en abstracto, eh, porque lógicamente no vamos a entrar ahora de que se está politizada por Cataluña, que seguramente va a recibir presiones, etcétera. Esos parámetros de la peligrosidad del interno, eh, eh, etcétera, eh, la progresión en el tratamiento, el tipo de delito, pues eh, sí que, digamos, los tiene en cuenta la Junta de Tratamiento, Imagínese usted, por ejemplo, aquí en Perogordo, en la prisión de Perogordo, gordo a de tratamiento, pues para, para digamos, progresar en un grado y, digamos, que eh, pasarlos del segundo al tercer grado y que hagan una vida en semilibertad. ¿eh? Está la otra posibilidad también, que esa yo creo que es más eh, polémica, que va a ser la del eh, 100.2 del reglamento penitenciario, ¿eh? que es la flexibilidad penitenciaria, ¿eh? que permite incluso salir, eh, no sé si conocen el caso... Con esta, a través de este mecanismo de reglamento salió el hijo de Jordi Puyol inmediatamente. ¿eh? Permite conjugar aspectos del segundo y el tercero. Y ahí seguramente no tendrían quien ir a dormir a la cárcel, ¿eh? 100.2, ¿eh? aunque también se puede recurrir al juez de vigilancia ¿Le he contestado? No sé si quiere mi opinión. Yo, es una cosa... Yo, a ver, yo les he venido a hablar de la sentencia y luego el cumplimiento daría para otro congreso. ¿eh? Yo le yo las posibilidades, etcétera ¿eh? ¿Alguna otra...? ¿Alguna otra pregunta, aclaración? ¿No? Luego me preguntáis a mí, yo no voy a tener respuestas. Bueno, pues yo voy a aprovechar cuando vengan unos minutos, yo si quería... sí que quería... Haces una pregunta, Antonio, en relación principalmente con, con, con Oriol Junqueras. Eh, a mí siempre me ha planteado un problema relacionado con la imputación objetiva. ¿Cómo podemos considerar que todo el movimiento que se desató realmente eh, se puede atribuir a los actos que digo Oriol Junqueras, porque es el que ha tenido la, la pena más grave, eh, los actos que ellos acudiendo a la coautoría, a la distribución de roles, etcétera, que dice el Tribunal Supremo. Eh. A ver, no está claro. Quiero decir que eh, yo creo que respecto a la autoría, eh, en el caso de Junquera sí que estaría claro. ¿eh? Porque, eh, en primer lugar, lo que se pone de manifiesto es que la sedición no solamente se que a los partícipes, sino aquellos que promuevan, ¿eh? Eh, digamos, hagan todos los actos posibles para que se efectúe este alzamiento, etcétera, etc. ¿no? Eh, entonces, en la sentencia, eh, realmente, claro, él no realiza todos los actos del tipo, ¿eh? pero lo que es la coautoría... Eh, lo que se sostiene en general la jurisprudencia es que puede haber una distribución de roles, de perfiles. ¿no? Y entonces el es que sí que pone la, las condiciones para que se efectúe. Y, y yo ahí es curioso respecto a la autoría, también podríamos llamar a Manolo. Eh, es, la autoría tengo. Eh, ahí me parece indubitada. Más dudosa me parece el resto, me parece más lejana. Me parece indubitada por las reuniones policiales. Por una sencilla razón. Es decir, que me parece que, digamos, la autoría, es decir, decir que eh, son autores Puchemón. Junqueras y Ford del delito, me parece bastante claro. Más difícil es lo de Carmen Forcadell. está más lejana. ¿Por qué? Primero porque tiene el dominio del hecho. ¿eh? Porque Puigdemont tiene el dominio del hecho, puedes convocar. Junqueras tiene el dominio del hecho porque es, eh, digamos, el vicepresidente y puede romper el gobierno y Ford tiene el dominio del hecho ¿eh? porque es de los policías. Segundo, porque efectivamente tienen no solamente la del 28 sino más reuniones policiales en que la policía les advierte y les dice, miren ustedes, eh, desconvoquen el referéndum, con el cual tiene conocimiento de que se van a producir incidentes, y que además tiene conocimiento porque dicen que hay una resolución judicial que se va a impedir. Entonces, sí, claro, no está claro, desde el punto de vista de la imputación objetiva, es un pro problema más fino, efectivamente, debería quitarlo. El Tribunal Supremo no, no digamos, eh, se detiene mucho en esa parte es decir pasa más de puntillas a lo que son los fundamentos entonces por dos razones primero porque le interesa sobre todo es apuntar la sentencia para Estrasburgo. entonces digamos dedica 200 folios y luego por la yo reconozco también por la por la premura ¿eh? porque es una sentencia hecho hecho marchas forzadas Etcétera, entonces eh, yo creo que los fundamentos jurídicos eh, se conectan bien con los probados y además eh, el, el, están claros, pero efectivamente no todas estas cuestiones de imputación objetiva que a lo mejor en una sentencia del Tribunal Supremo deberían analizarse más y de autoría, porque ya te digo, yo, claro, es decir, estos tres los veo más claro aunque a lo mejor a, lo mejor te, a, a ti te, no sé si lo que te, te, te sostiene te, te, te presenta alguna duda respecto de la imputación objetiva. Eh, en que tú hablas ¿no? de la materialización del riesgo, etcétera, no el resultado típico eh, pero yo esto los veo claro ¿eh? los otros los veo ya un poco más lejanos, ¿eh? porque claro, esta señora y tal, que aprueba las pero bueno, es un poco no sé si te he contestado, sí. pero bueno, es una cosa que podríamos hablar ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues cuestión formal, ahora pasaré la lista para que firméis y más formal todavía, pues muchas gracias Antonio Nada, por los acompañado.